La columna de Luis Ventura, Luis Miguel, un negocio millonario como pocos. El periodista reflexionó sobre los shows del cantante mexicano en diversos países y sus costosas entradas. Los detalles, en la nota. Como una estrella fugaz que aparece, brilla y se va, Luis Miguel llegó envuelto en misterios, intrigas y millones de pesos que recaudó en apenas tres conciertos. Uno en Córdoba, en el Superdomo puntualmente, y otros dos en Buenos Aires, en el campo argentino de Polo. Fortunas. Porque unas 200.000 personas dejaron en boleterías mil millones de pesos, lo que dejó un líquido de 25 millones de dólares. Nada más ni nada menos, en una tierra de vacas flacas. Luis Miguel llegaba de Chile, donde también reventó, y se fue a Paraguay, donde vendió todo. Hablamos de una movida tranquila de unos 50 millones de dólares para que tomemos conciencia de por qué toda la parafernalia artística. Técnica y comercial que envolvió el ejercicio musical latinoamericano que generó el Sol de México. A partir de estos números entenderemos el porqué del retorno impresionante de Luis Miguel como gran artista internacional. Con todas las intrigas y los escándalos sofocados que, a partir de la primera temporada de la miniserie que grabaron con Diego Boneta a la cabeza, reinstalaron a una estrella que parecía destinada al final del titular de su carrera. Y como si todo esto fuese poco, hasta le quedó resto para encender una reventa de entradas impresionante generando otro negocio para los oportunistas y ventajeros de turno. En la tiquetera oficial, las entradas iban a 1.500 pesos la localidad. Pero en el mercado negro las redes sociales llegaron a ofrecer entradas por 30.000, otras por 48.000 y también 57.000 pesos cada una. Valores que se llegaron a pagar, que no es poca cosa, más allá de la caja genuina del sol. Hoy, Luis Miguel volvió a ser el Luis Miguel que todos reconocen, sobre todo instalado en el trono que se ganó a lo largo de todos sus años de trayectoria musical. Entonces, no son necesarias las conferencias de prensa. Tampoco si se enoja porque el sonido no es el que él pretende con su sordera incipiente. Mucho menos importa si el que sale a saludar es uno, dos o algunos de todos los dobles que dicen que lleva en sus giras extensas para evitar asedios y eludir a los paparazzi. Le guste a quien le guste, la estrella de Luis Miguel volvió a la Argentina a brillar después de cuatro años, y una vez más volvió a ser un negocio millonario. Te lo digo yo. El periodista reflexionó sobre los shows del cantante mexicano en diversos países y sus costosas entradas. Los detalles, en la nota.